Busquen un punto al frente, después de acomodarse la ropa, donde van a dejar que sus ojos se concentren, percibir esa imagen frente a mí y poco a poco hacer que mi propia mente me escuche. que la mente se vaya siendo de nuevo mi amiga y vaya logrando sentirme poco a poco justo aquí donde está mi cuerpo percibir la temperatura Tranquila y estable. Percibir la música. Y prestar atención a cómo está este cuerpo. Este maravilloso estuche. que el alma utiliza. Tomar conciencia de cada músculo como poco a poco se suelta se relaja y se vuelve a sentir confortable como así en esta tranquilidad que empieza a llegar en cada una de los órganos de este cuerpo Me siento cada vez más confortable con este estuche, y aunque hayan ciertos lugares donde no esté al 100% todo el tiempo volviendo a este confortable estado, relajado y tranquilo el cuerpo se va sintiendo cada vez más y más liviano como si toda esa tensión de lo que sea que pasó hoy se disolviera de los músculos alcanzando el más agradable sentimiento de relajación desde el ritmo de la respiración el latir del corazón todo el cuerpo se encuentra agradablemente tranquilo y como el más maravilloso estuche este estado liviano suave y agradable se me es muy fácil llevar todos mis pensamientos toda mi atención dentro de mi propio ser, hacia la joya eterna que almacena este estuche, al alma que soy yo, esta energía sutil eterna. Consciente, inmortal, que soy yo en realidad. Más allá de este cuerpo que envejece y cambia con el tiempo, el alma la esencia misma de lo que soy yo siempre ha existido y nunca dejará de existir puedo empezar a sentir ser cuando vuelve a entender y poco a poco experimentarse como un ser eterno el alma esa energía espiritual originalmente pacífica vuelve a encontrar esa sensación natural de tranquilidad porque empiezo a sentir tan sutil que no es perceptible con mis ojos pero que la puedo experimentar aquí dentro como una estrella brillando justo en el centro de mi frente la que le da vida y opera este cuerpo la que piensa analiza decide vive esa energía completamente libre de limitaciones al sentirme como esta alma luminosa brillante resplandeciente que soy emerge naturalmente ese agradable sentimiento de paz Acompañado con el dulce sentimiento de volver a estar feliz. Al ser eterno, las situaciones pasajeras son como pequeñas imágenes. Dentro de una gran historia, al alma ir entendiendo su propia naturaleza eterna te permite volver a sentir cómo la vida fluye Fácil. Las escenas vienen, se expresan y luego se van. El alma eterna actúa lo que sea que tenga que hacer en esa escena y luego sigue fluyendo. rieles de la vida, así fluyo yo, suave Pacífico. Eterno. Observando lo que sea que viene a cada segundo. Y luego se va. Me siento tranquilo seguro fácil y relajado aceptando cada escena de la vida como un juego fluyendo esta grandiosa aventura del tiempo con el corazón liviano y mi mente completamente clara limpia tranquila Esta profunda sensación de libertad se despierta cuando el alma se entiende a sí misma como un ser eterno, donde agradezco y aprecio y especial de tantas otras almas, sin encadenarme ni depender de ninguna de ellas. Apreciar lo que traen en mi vida. Aprender de las virtudes que ellas expresan tan natural y fácilmente y aprender de aquellas que se vuelven mis maestros que me permiten desarrollar aún más mis propias virtudes de paciencia madurez aceptación y amor un ser eterno es capaz de sentir profundamente misericordia compasión por cada ser en su camino porque sabe Diremos esta historia por el tiempo en que nos toque y luego seguiremos cada uno con nuestro rumbo. Si puedo dar amor, puedo explorar mi propia capacidad aceptar tolerar y profundamente amar a tanta diversidad de seres a tantas almas en mi camino huyendo una vez más en la vida, con esa fuerza renovada que trae la libertad en mí, que se despierta natural cuando el alma está en paz. de quién soy. Así abro el corazón tan liviano, tan libre y doy cabida a cada ser vivo con gratitud de lo mucho que aprecio lo que logro aprender de todos y de todo en mi recorrido y por unos instantes dejo que sean esos dulces sentimientos de amor los que broten profundo del alma hacia cada uno de esos seres en mi vida. Desde este estado de conciencia del propio ser, observo cuán feliz me siento. Tal vez podría ser aún más feliz tal vez podría aumentar mi nivel de satisfacción con este ser que soy yo que la felicidad son las ganas de vivir es la motivación el deseo de estar aquí ahora es sentir la vida como un regalo, es sentir al ser afortunado las ganas de vivir, el entusiasmo, nacen de una profunda conexión con una felicidad que no es material, pero viene de esta energía sutil que soy. Y si no siento tanta felicidad en el día de hoy o en mi ser, puedo observar que hay algo en mí que puedo cambiar. Sí, porque puedo cambiar. Puedo conectar mi ser con el Padre Supremo para que me ayude a tener claridad. pueda entender que hay en mí que si logro mejorar estaría feliz independientemente de lo que pasa afuera tendría poder sería dueña de mis emociones. Así me observo con la ayuda del alma suprema. cuando medito, estoy recuperando el llevar el manubrio de mi ser, dirigir mis pensamientos, mis sentimientos. Y si me doy cuenta que no es fácil Si hay algo que me perturba, puedo entender que yo entregué poder a lo externo, pero al igual como lo entregué, puedo recuperarlo. nuevamente el manubrio de mi ser y descubro que cuando tomo yo las riendas y decido hacia dónde ir mi mente Tiene control de velocidad. Voy a buen ritmo. Puedo frenar. Puedo dejar de pensar en lo que no quiero y pensar en lo que sí quiero. Es decir, cuando medito, vuelvo a ser yo el dueño En este estado de poder interior, en este estado profundo de autocontrol, sintonizo con mi esencia sutil. Con aquel que me dio esta posibilidad de ser consciente, y puedo sentir tan cerca al alma suprema, al ser supremo, a esta fuente divina de luz, a Dios. tan profundamente cerca. Esa luz me recarga, me da fuerza. entusiasmo me da fe cuando alguien tiene fe todo lo que parecía imposible se ve posible está el ser supremo de mí. Es un ser tan puro, tan lleno de amor, la fuente única, universal de amor puro. Así con esta fuerza divina, esta luz sutil, voy a poner punto final a lo que quitó mi felicidad, y lo que sea que pasó, ya pasó, y a partir de ahora, este momento presente enfoco mi energía en mantener la paz la felicidad la calma a partir de ahora yo soy quien puedo escoger y eso me hace libre porque ni siquiera soy atraído por el carácter estoy incluso más allá del carácter ahora soy yo el alma la que decide superando el hábito emocional de ser dependiente y ser verdaderamente Observo cómo me siento ahora. ¿Cómo me siento con el propio ser? y los tengo cerrados siempre terminamos con un mensajito especial de este libro que tiene un montón así que nunca se acaban y además cada vez que uno escucha uno es como, como si fuera la primera vez en nuevos aspectos y este quiere, es sobre la pureza. Y creo que era vos que me decía que quería volver como a tener esa pureza que tienen los bebés, que es como que tienen una belleza tan be o sea, tan única, porque son puros. Entonces, ¿qué es esa cualidad del, del espíritu? ¿Por qué el alma tiene eso y cómo recuperar? Dice la pureza. Es una meta importante del estudio espiritual, pero a menudo es malentendida. Pureza del alma significa regresar a las cualidades originales divinas. Porque el alma se ha contaminado tanto con características inferiores a la divinidad, que apenas puede disfrutar de estar vivo al purificar al alma, se devuelve el mando al propio ser. ¿Verdad? Porque eh, cuando se habla de la parte impura, es todas esas características a la ira, el apego a la ira, la arrogancia, el apego, ¿verdad? que uno ha desarrollado. Entonces, eso es impureza. Porque el alma originalmente es un alma amorosa, es un alma pacífica, ¿sí no, entonces dice, al purificar al alma se devuelve el mando al ser y se eliminan los pensamientos que son inútiles y negativos y así terminan los malos hábitos, un alma pura no puede ser tocada por el sufrimiento, por el contrario, el, pure, el poder de la pureza es tal que sirve para eliminar el sufrimiento del mundo entero la pureza devuelve la felicidad e incluso la dicha y eso es tan interesante es sutil porque todos queremos ser felices pero no somos felices siempre porque estamos en un mundo muy materialista entonces no creemos que ser feliz es un estado puro del ser elevado, profundo espiritual sino que es todo lo material que puedo conseguir entonces ¿qué pasa? el alma se siente muy vacía entonces el entender que, entre, que todos los seres humanos tenemos el derecho a una pureza donde el ser no necesita casi nada para estar bien pondría en otro lado mi fuente de felicidad es una felicidad de vivir no de tener entonces dice todo lo que necesitas hacer para restablecer esa pureza es desearlo con tal intensidad que ya todo lo demás queda excluido este pensamiento debo hacerme completamente puro enciende un fuego de amor entre tú y el Ser Supremo. Ese fuego elimina toda la contaminación y la pureza adquiere tal poder que te libera de todas las batallas para siempre.